¿Cómo están mis amigos? Muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Siempre a las 7.0 comenzando nuestro proyecto el día de hoy de autoliderazgo en este mes, siempre tratando de salir en vivo en nuestro programa de Facebook Live. Si tú puedes seguirnos allí compartir con otras personas nuestro programa, te agradecemos también. Si tú quieres también ver nuestros nuestros programas en en vivo o grabadas, puedes ingresar a nuestro canal en Boris Darmon, canal. Allí subimos nuestro video cada noche después de terminar la conferencia. Bueno, el día de hoy, un poco eh, con el malestar de la garganta, cambio de clima, cambio de lugar, nos han traído un poquitito de consecuencias que, sin duda, lamentamos un poquito, pero trataremos de sacar nuestro programa adelante, a pesar de nuestra, de nuestra pequeña ronquera que tenemos acá pero bueno, el día 10 ha sido un día muy bonito, hemos tenido logros importantes que hemos planeado y eso nos hace realmente eh, sentir satisfacción. Y esta noche vamos a hablar un poquitito acerca de nuestro tema del mes, que es autoliderazgo. Pero vamos a hablar un poquitito acerca de cómo el autoliderazgo nos ayuda a desarrollar las habilidades socioemocionales a través de los cuales nosotros nos proyectamos hacia nuestros semejantes. Estamos hablando acerca de las necesidades propias de un ser humano respecto a su identidad personal, a, a yo le, lograr reconocer sus habilidades, pero basadas en su propósito de vida. Hemos hablado acerca de eso durante todo el mes de enero. Puedes mirar nuestros vídeos en Boris Darmo Canal, allí están y los puedes compartir, y si en algo te ayudan, también escríbenos para que podamos comunicarnos contigo. Entonces, ya sabemos nuestro propósito en la vida, queremos desarrollarnos como personas, queremos crecer, queremos proyectarnos hacia los demás con todo lo que ya sabemos de lo que queremos y para qué estamos aquí. Entonces necesitamos desarrollar habilidades. Esas habilidades están relacionadas con nuestras emociones. Están relacionadas de cómo nuestras emociones se proyectan hacia los demás y cómo se establecen esas relaciones de manera agradable, mena, saludable, permanente, coherente con los demás. Por eso, como parte de nuestro trabajo de autoliderazgo, queremos esta noche hablar acerca de las Habilidades socioemocionales que nos ayudan a desarrollar este paso en el cual nosotros nos proyectamos hacia los demás. Las habilidades emocionales, sin duda, tienen que ver con nosotros, pero las socioemocionales son habilidades no cognitivas que influyen en el esfuerzo que nosotros hacemos para lograr metas, para establecer relaciones saludables con los demás. Y, por supuesto, para tomar decisiones. Estaba recibiendo un curso sobre inversiones cuando eh, comentaba el profesor que el 89% del de estudio para poder desarrollar la habilidad de hacer inversiones compra y venta en el mundo forex, en inversiones de dinero... Tienen que ver con las emociones y solamente un 10 o 11% tiene que ver con la decisión de realizar o no realizar tal o cual inversión. En ese sentido, pude comprender la importancia que tienen nuestras emociones para la toma de decisiones, para el establecimiento de alguna relación, sea con un negocio, con personas, con el entorno. Por tanto, el desarrollar habilidades socioemocionales nos permitirá proyectarnos hacia los demás y lograr las metas que queremos tanto en las relaciones como en los proyectos de vida que nosotros tenemos. Las habilidades emocionales nos permiten de alguna manera predecir el desempeño de nuestras actividades, ya sea en el campo académico, económico social, psicológico, o de bienestar físico. Si bien algunos de los autores consideran que las habilidades o las características asociadas a estas este, habilidades o a la personalidad son cada vez más y que se las entiende con habilidades a desarrollar a lo largo de la vida, a través de la crianza, la educación formal, los patron patrones culturales, es necesario tomar un poquito más de interés en aquellas cosas que tienen que ver con las habilidades que se relacionan con eh, los otros, perdón, con los otros seres humanos y, por supuesto, con nuestras emociones. Creo que si hay algo que nosotros tenemos que considerar como parte de nuestra personalidad, son eh, aquellos rasgos que están en nosotros, que de alguna manera se proyectan a través de nuestra personalidad que son nuestros temperamentos. Esos temperamentos, de alguna manera, nos predeterminan de cómo nosotros vamos a actuar, cómo nos vamos a mostrar al mundo, de nuestro entorno, de acuerdo a lo que nosotros traemos con nosotros mismos. Sabiendo que esas cosas están en nosotros, entonces, con mayor razón, debemos tomar interés para poder ponerle ya sea el espacio al aprendizaje, el espacio al control de nuestras emociones, o por lo menos después de conocerlas, a saber cómo eh, administrarlas de manera adecuada, de tal modo que podamos tener una proyección social adecuada con nuestras emociones. Una de las evidencias del desarrollo personal de las personas generalmente este, las describió Garner cuando hablaba acerca de las inteligencias, una de ellas es la inteligencia interpersonal y la intrapersonal. Estos dos son la base que acuña la tercera inteligencia, que es la inteligencia emocional. A través de ella, nosotros de alguna manera vamos asociándonos con los otros y por medio de él desarrollamos relaciones con los demás. Esta inteligencia que tiene que ver mucho con las relaciones con los demás es la que nos permite finalmente asociar o evitar con las demás personas nuestras relaciones interpersonales. Nuestra sociedad está involucrada de manera permanente con este tipo de personas y cada una de personas, cada persona tiene su particularidad en el campo emocional. Por tanto, es importante sabiendo que somos diferentes, que nuestra personalidad es distinta a la de los que nosotros reaccionamos o nos proyectamos de una manera distinta a los demás, debemos dedicar tiempo e interés para poder conocer bien cuáles son nuestras emociones y cómo podemos nosotros desarrollar estas emociones de tal modo que nuestra proyección hacia los demás sea la más correcta. Perdonen ustedes por la voz, estoy pasando por un momento de eh, una infección de la garganta que no me permite hablar muy bien. Tres son las habilidades de las cuales vamos a desarrollar en este, en este espacio. No hoy, durante los próximos tres días. Una de ellas es las habilidades personales. Las que permiten identificarnos como tal o cual persona de una manera efectiva en la vida al mostrarnos hacia el, el, el, el entorno, hacia nuestra eh, sociedad. La segunda habilidad vamos a hablar acerca de las habilidades sociales y, por supuesto, después vamos a hablar acerca de las habilidades de aprendizaje, que son aquellas que son significativas, que son útiles para la vida y para la sociedad en el desarrollo mismo de una persona. Algunos ejemplos de algunas habilidades emocionales personales son aquellas que nos permiten, desde nuestro interior, desarrollar iniciativas. Yo me he preocupado muchas veces cuando como ser humano pierdo la habilidad personal de tener iniciativa. Hay muchísima gente que sufre de... Yo siempre he dicho que mi mayor problema con las personas es la desidia, es ver la necesidad y no suplirla, o ver que está produciendo mal algo y nosotros no queremos corregirlo, o no, simplemente no nos importa. Y eso es falta de una habilidad personal relacionada con la iniciativa para resolver cosas. Yo recuerdo hace más o menos unos 12 años atrás, había llegado aquí a, a mi país de vuelta, cuando pasando por una calle, siempre yo iba trabajar, encontré una piedra en pleno centro de la calle. Un atolladero tremendo de los carros. Al día siguiente cuando pasé ahí estaba la piedra. Y a pesar de que pasaban unos diez mil autos, y camiones por allí, nadie se atrevía a detenerse y sacar el, el, la piedra que estaba en el camino. Es una falta de una habilidad personal de iniciativa. Y dije yo, si la próxima vez yo veo esta piedra aquí, yo la voy a sacar. Por supuesto, eso es lo que hice. Al tercer día pasé por allí y ahí estaba la piedra nuevamente momento. Cuando tú desarrollas habilidades socioemocionales y no tienes iniciativa, muchas personas no quieren asociarse contigo, no quieren relacionarse. Porque eres una persona retrógrada, mediocre. No tienes la capacidad de crear para resolver cosas. La segunda habilidad personal, que ya hablamos durante esta semana, es la resiliencia. Superar obstáculos, pero hacerlo satisfactoriamente. Y para eso necesitamos aprender. Necesitamos darle tiempo al conocimiento. Necesitamos darle tiempo a aquellas cosas que interesan a las personas y también a nosotros. Otra de las habilidades personales es la responsabilidad. También hemos hablado de eso. Nos ayuda a desarrollar el esfuerzo necesario para cumplir nuestros proyectos La responsabilidad debe ser parte de una persona que tiene autoliderazgo. Asumir riesgos es otra de las habilidades personales. Lastimosamente en este mundo, muchas personas tienen privilegios, quieren ganar, quieren tener de todo, pero no asumen ni su responsabilidad ni los riesgos que generalmente implican cada proyecto que uno toma. Hay que buscar soluciones efectivas. En cada situación de riesgo hay algo que se puede ganar, solamente que hay que ser responsable para tomar esa iniciativa. Otra de las habilidades personales que nos ayudan en nuestra vida socioemocional es la creatividad. Aprender a ser creativos. Para ser útiles debería ser nuestro fin, para cumplir nuestro propósito en la vida. Hoy estamos hablando acerca de la autorregulación, que implica, que desarrolla la capacidad para poner fuerza al máximo, para desarrollar nuestro potencial, pero al mismo tiempo no extrapolar de tal modo que se gaste toda la energía y después no tener lo suficiente para poder repuntar o retomar la acción para continuar nuestro proyecto. La autorregulación también nos permite regularnos a nosotros mismos para poder desarrollar cuidado personal sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra mente, sobre nuestras relaciones. Una de las habilidades personales que a mí me encanta es la adaptabilidad. ¿Por qué? Porque hay personas que no tienen la capacidad de adaptarse. Siempre se están quejando de todo. Sabemos que el cambio es parte de la vida. El cambio es parte necesaria del hombre. Y adaptarse es una de las habilidades más importantes para ajustarnos a la situación social o el medio ambiente en el cual nosotros nos relacionamos. Puede que de accidente caigas en una situación social que de repente no te gusta. Pero el tener autoliderazgo te permite adaptarte, acomodarte a las circunstancias de tal modo que tú puedas sacar adelante tu proyecto. Dos más. Otra habilidad personal importante es la gestión del tiempo. Si hay algo que el hombre no puede perder, es el tiempo. El ser humano no puede perder el tiempo porque a través del manejo adecuado del tiempo, que vamos a hablar más adelante, nos permite ser más eficientes, nos permite desarrollar priorización. Y encontramos nosotros así las herramientas para ser cada vez más efectivos, para ser personas cada vez más productivas. También es importante, el ser humano debe desarrollar la habilidad personal del autodesarrollo aprender, evolucionar, no quedarte estancado con lo que tú logras. Hay personas que terminan la carrera, tienen su título, hacen una maestría, un doctorado, y se acabó. Y dejan de estudiar. Ya no quieren aprender. El autodesarrollo debe tener la iniciativa, debe producir la iniciativa de querer aprender todos los días. El mundo cambia. Tú necesitas actualizar. Necesitas evolucionar. Tú no puedes pensar como pensabas hace 40 años atrás. Tampoco puedes abandonar tus principios. Tienes que mantenerte firme en aquellas cosas que son para la eternidad, las cosas éticas que gobiernan tu vida. Todos estos principios que hemos aprendido hoy, estas habilidades personales nos permitirán desarrollar un crecimiento socioemocional que se convertirá en una habilidad que nos invita a proyectarnos hacia los demás mientras cumplimos nuestro propósito en la vida. No olvidemos que cada cosa que aprendamos, que cada cosa que hagamos, que cada cosa que aceptemos como nuestra creencia, influirá en nuestro desarrollo socioemocional con las demás personas. Lastimosamente tenemos que terminar porque mi garganta me ha traicionado esta noche. Pero hemos querido llegar a ustedes con el mensaje de hoy. Si Dios te dio la capacidad del conocimiento de esta noche, no lo pierdes compártelo con los demás, desarrolla contigo mismo y vive una vida con propósito y que Dios te bendiga siempre. Vamos a hablar. Amado Padre que estás en los cielos, te agradezco por esta oportunidad que me das de poder comunicar principios, aprendizajes que nos ayuden a crecer. Ayúdanos con tu espíritu para desarrollar habilidades socioemocionales que nos permitan llegar a otras personas y poder con ellos cumplir nuestro propósito en la vida. Desarrollar una vida con sentido que pueda servir a los demás y servirte a ti también sobre todas las cosas. Perdona nuestras faltas, te lo pedimos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Con el perdón del caso, les agradezco por su tiempo por seguirnos en Facebook Live y también en Boris Darmon Canal. Allí nos encontramos hoy, mañana y todos los días. Que Dios los bendiga. Soy Boris Darmon. Nos vemos mañana a las 7. Un abrazo para todos. Chao, chao.